¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes para vos. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Ya cerca de las 15 aquí en, en Qatar. Y ustedes están viendo allí en el fondo lo que es el entrenamiento de la selección argentina que va a empezar en un ratito nada más. Estamos en la Universidad de Qatar. Allí los futbolistas que ya han salido a, a realizar la práctica. les vamos a ver a Julián Álvarez, a Lautaro Martínez, al resto de los, de los compañeros que ya están haciendo un loco para empezar la práctica que arranca a las 15. Serán 15 minutos abiertos para la prensa y después van a sacar a los periodistas y la selección va a entrenar por última vez pensando en Arabia Saudita. Ustedes ven allí el, el predio, lo que es este predio de la Universidad de, de Qatar. Que Va a tener también esta tarde la palabra de Lionel Calori. Cerca de las 18 de aquí, va a hablar Escalón y con el periodismo y veremos si confirma el equipo, porque ha jugado mucho al misterio. Ayer paró un equipo con línea de tres, con la presencia de Palacio y el Papu Gómez. Entonces ha destitado a propios de extraños con la posibilidad de ver quién va a ser el 11 el titular para jugar mañana en el debut del seleccionado argentino en el Mundial ante Arabia Saudita. ¿Hay Estamos esperando algunas... por el resto de los futuristas ¿eh? Claro, sí. hay algunas especulaciones en relación a esa lista, ¿no, Mati? No. Sí, en realidad, la, de la formación. Sí, la formación, sí claro, la tacos, no, a eso, a a eso me refería, a la, a la formación específicamente, claro. Sí, no, no, porque no está, no está mal lo que claras de, de lo de la lista teniendo en cuenta las últimas modificaciones sí. que sufrió, los jugadores que también estuvieron allí eh, a, a punto de quedarse afuera, pero se, se quedaron finalmente. No. Ahí lo vemos. Digo que ya no tiene tiempo, ya entiendo que ya se pasó el tiempo para hacer alguna modificación de esa lista de 26, al menos eso tenía entendido, ¿no? Ya está, ya está cerrado eso. Sí, sí, sí, ya está. Son estos los que están. Ahí lo vemos a Lionel Messi, que también ha salido, que es quien ahora está con, con la pelota, haciendo Mati. un loco con sus compañeros. sí. Eh, también, bueno, hay que hay que decir, lo decíamos recién en la previa del, acá en los cortes, ¿cómo llega la Argentina y cómo llega Arabia Saudita? Porque Argentina llega con varios partidos ganados, sí, eh, 36, si no me falla sí, claro. la memoria, invictos, y llega ante una Arabia Saudita donde es la más débil quizás de, los, de las elecciones en el grupo C. Por otro lado, llega de perder eh, con Croacia, si mal no me equivoco, Viene como con otro espíritu, ¿no? Sí, sí, es la débil del grupo, es el rival este, al cual no debería tener problemas en ganarle a Argentina, pero este si bien perdió 1-0 con Croacia, como lo marcás, a Croacia le costó ganarle, esa es la, la lectura. Eh, viene de perder, pero al rival le costó ganarle a una Arabia que está jugando muy desinhibida, con mucho mira no creo que sea un equipo que se venga a, a, a broquelar y a meterse atrás uh -huh. a la Argentina, intentará a su manera dar la, la sorpresa. Pero bueno, eso también tiene los riesgos de que Argentina lo pueda lo pueda golear si abre rápidamente el, el marcador, ¿no? Mati, contame cuántos periodistas hay, si hay periodistas de otros países y qué dicen esos periodistas que, o que comentan de Argentina, si es candidato, si lo ven como candidato. Antes. Mira, voy a mostrar. Mañana, este, bueno, ahí está todo el grupo que ya estaba hablando con Scaloni y, y se va desarmando para empezar la práctica. Mira, son todos estos los, los periodistas que están, porque claro, no, no son solamente los argentinos, hay periodistas de todo el mundo que están aquí haciendo la, la cobertura. Mira, para allá hay más, para allá hay más y esto que... Son, Eso, un, son, un la parte, son un montón. Son un montón, Y además, final. esto bueno, es solo, solo una parte, porque recordemos además que el MATI tiene la acreditación con derechos, que nos estuvo claro. contando, que es lo que le permite el acceso junto a estos periodistas de ese lugar privilegiado. No todos los periodistas tienen esta potestad. Claro, claro, no, no todos. Pueden. A vos, cuando te dan la acreditación... mira, Omar, si la puedo, si puedo este, venirme para este lado. Les muestro la acreditación. Cuando te da la acreditación... Ajá. Ahí en la parte de abajo. Se llega a ver, a ver, espera. Voy ahí a se al... ¿Al código? Ahí, no va. Ah, ahí sí, se va. Al ve. código, no, a los números. A sí, los sí. números, Ajá. A los números. 7, eh... 15, 16, ahí está, 3, 5. Que, que bueno. más o menos entre todos, la suma 10, ¿no? ¿no? <ríe> claro. No, el tema de, de esos números es que eh, son los que te van dando las distintas eh, potestades para hacer aquí... ...aquí adentro, ¿no? Podés estar, vamos a dar vuelta ...podés estar en, en los entrenamientos... ...podés estar en la, en la zona de los anillos... ...alrededor de, del estadio, en la previa de los partidos... llevando distintas posibilidades... ...según el, el número que vos vas teniendo en, en la acreditación. Mati, Así que por ahora, todo bastante tranquilo. Háblame del calor, que tanto hablan del calor... ...es un calor soportable, es parecido al calor mendocino... ...es diferente... Mirá, eh, por ahora es soportable, ayer hubo, hubo viento, tuvimos 25 grados, hoy está igual, así que está bastante, bastante soportable la, la temperatura aquí en, en Qatar. pero bueno, va a ir creciendo, va a ir subiendo, se habla de 31 grados para lo que queda de, de la semana, así que en ese sentido va a estar va a estar brava la temperatura. Claro. Mati, pero lo, por ahora es soportable, bastante soportable. Lo, lo, ¿cuál le, ¿A cuál lejos tenés Messi? Y estaremos a 30 metros, 40 metros, están allí haciendo Nada. la práctica lo estuviste? Los muchachos de la selección. Ah, ¿lo tuviste tan cerca alguna vez? Sí. Sí, sí lo tuvimos cerca en, algún, en alguna zona mixta, pero que teníamos la posibilidad de hacer notas y lo tuvimos, lo tuvimos muy cerca. mira. acá está la, la, El entrenamiento de la selección. Allí los ven ustedes corriendo en el sector de las vallitas, están las vallitas pero no sé si se alcanza a divisar bien. Sí, sí, de ahí, de acá se ven chiquitos. Ahora el pasto se ve hermoso, sí, notas sí. divina esa cancha. Mati, yo te quería preguntar sobre la formación. Se ve muy lindo. Eh, sí. qué, ¿Qué expectativas hay? Si puede haber alguna sorpresa dentro de esa formación, si van a estar participando algunos de los nuevos jugadores que llegaron y que se sumaron a los entrenamientos en las últimas horas. Eh, Diago Almada y el, el Ángel Fernández. Claro, exactamente. ¿Qué crees vos? ¿O se va a ir a lo seguro? Eh, Angelito Correa y... y... La no, va a estar en el banco de los suplentes, va a ir a los seguros, sí, me parece que va a estar desde el arranque eh, McAllister, que eso será una fija, veremos qué es lo que termina, qué es lo que termina sucediendo, pero después no va a haber mayores, mayores sorpresas, creemos, pero ha jugado mucho el misterio, así que por ahora no, no sabemos en cuál cuál puede ser el equipo titular. ¿Llega el cuti no Romero, el Mati? Son de frente. ¿Para vos llega el cuti o no? Sí, por lo menos están entrenando con normalidad. Están Ajá. todos entrenando con normalidad. Romero, Acuña, que también era otro de los que estaba con eh, algún tipo de, de inconveniente, pero llegan todos con normalidad al, al partido. Es más, Caroni dijo que si había algún tocado, él lo iba a sacar de la lista. Uh -huh. Así que bueno, estamos este, aguardando por eh, esa... Mati esa confirmación de equipo pero después no, no habría problemas en cuanto a la alteración de, de los nombres Mati, mucho se está hablando en, en los medios internacionales que llama la atención y estoy chequeando en este momento del banderazo que se está llevando adelante allí por los hinchas argentinos que no todos son eh, de Argentina precisamente, claro. vienen de otros lugares del mundo solamente para alentar a la Argentina y que es impresionante la cantidad de gente que bueno se ha apostado justamente allí para con los colores celestes y blancos Sí, sí, el banderazo ese en el reloj, así que en un rato también vamos a ir para aquel sector, antes de que hable Scaloni. Eh, y es que Argentina es la, el país que más hinchas ha traído. Mira. Créanme, entre Argentina había muchos mexicanos, pero los argentinos hay alrededor de 40.000. O sea que entre los, los argentinos que han llegado aquí, se pueden llenar cualquier estadio en, en este Mundial de Qatar. Es el país que más expectativa trae. Después el resto son todos los sudamericanos, Ecuador, Brasil, que también ha traído mucha... mucha gente, los uruguayos que van apareciendo, eh, que, vimos que, que falta el europeo, ¿no? Todavía veremos si, si aparece, pero bueno, ellos los agarran en invierno, más difícil este mundial también para, para ellos por lo laboral y mucho mexicano también, mucho mexicano que hemos, que hemos visto que siempre le ponen un calor y un color tan particular. Muy bien. Bueno, Mati, es un placer estar con vos, eh, escucharte y verte tan bien. Va a seguir, por supuesto, en la pantalla del 7 porque es nuestro enviado especial junto con, con la Paulita Jalil. Este, así que, bueno, mucha suerte y seguimos todas las instancias del Mundial. Gracias, Mati. Dale, Augusto, un abrazo grande para todos. Abra